Padilla es la creadora de Mates entre Amigas y además nos acompaña Marcio Osnar quien está a cargo del de asesoramiento legal Chicos, bienvenidos. Gracias ¿Cómo por están? Venir. Un gusto tenerlos por acá. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Gracias bueno, a ustedes por, gusto por, por invitarnos. Mates entre amigas, yo me quiero sumar. Claro, ¿Qué madre. onda? ¿Dónde <risa> queda? ¿Qué trata? Olimpia, contanos un poquito, porque vos sos la creadora, la que fundó de alguna manera este proyecto y queremos conocer un poquito más porque está vinculado a, a la vulnerabilidad de las mujeres ¿no? y a algunas que lamentablemente les ha tocado vivir eh, violencia doméstica, violencia de género. Sí, eh, yo vengo de eso, de vivir violencia de género y uh -huh. violencia institucional. Entonces, de desde de lo personal, ¿vos lo viviste? Yo lo he vivido, uh -huh. yo lo he vivido y me ha costado eh, sí, la denuncia, tras denuncia tras denuncia no obtener sí, sí. nunca un, uh -huh. Una respuesta. un resultado, uh -huh. claro. Entonces a raíz, bueno, a uno igual lo va superando, lo va, va saliendo y eh, digo, yo tengo que hacer algo. Uh -huh. ...yo conocí a Marción ...porque soy referente de un barrio... Uh -huh. ...en un día del niño... ...y le comenté la idea... Sí. ...de hacer algo para las mujeres... ...que uh -huh. no tienen la información... ...porque... ¿Claro? Eh, ...están muy desinformadas... ...sin uh -huh. dudas... contenerlas y ayudarlas, a, eh, informándolas... Por ...le dije que podíamos hacer algo así, reuniones... Uh -huh. ...y... ...una charla entre amigas... ...porque uh -huh. se resulta, eh, resulta más una charla... Con mate, que por ahí era un psicólogo, porque uno mm. tiene un problema y te mandan al psicólogo, te hace una denuncia, bueno, un protocolo, pero no siempre... Pero como algo más relajado, más entre claro, amigas. Entre amigas es más relajado, entonces uh -huh. nos juntamos, tomamos mate, uh -huh. después bueno conocí al comisario que nos ayudaba en algunas cosas del barrio. Muy bien. Y también se sumó a esto, cosa que es en lo que impacta que dos varones Estén en este proyecto. Es que tienen que involucrarse, claro que sí. sin claro, dudas, tanto varones como mujeres. Eh, es un tema de Pero todos, es todos. gravísimo. Sabes que al principio del programa hablábamos y hacíamos referencia a este femicidio en Rivadavia y son alarmantes los números acá en la provincia de Mendoza. ¿Cómo puede ser? Bueno, ya un femicidio estamos hablando de una situación extrema. Pero la violencia contra la mujer, eso es la punta de, del iceberg, ¿no? Lo que vemos. Pero detrás hay un montón de situaciones de violencia psicológica, no solo, solamente violencia económica, sin dudas violencia institucional. Y está bueno que como para dar ese primer pasito existan estos espacios, ¿no? Porque una capaz que no se anima a encararlo de manera legal, no recurrir a abogados a hacer la denuncia, pero esto puede ser el puntapié para esa situación o no. Justamente la, la experiencia que nosotros vivimos y... Siempre que vamos a un encuentro te traes el, el corazón lleno de historias Porque uh -huh. realmente pasa así y, y vos te quedas con este con este dilema de decir estoy ayudando, estoy colaborando Porque sí. la realidad es mucho más compleja de lo que uno de lo que uno ve uh -huh. Y es como ustedes dicen, terminás viendo en, en la tele los femicidios Pero tenemos que evitar sí. llegar a esa situación Forse, Entonces lo novedoso de, del proyecto de Olimpia creo que pasa por ahí En que las mujeres encuentran un espacio de contención, de uh -huh. referencia Ellas después van creando grupos de WhatsApp, se van contactando entre ellas bueno. Inclusive pasa desde lo cotidiano, es decir tengo uh -huh. que ir a hacer la denuncia pero no tengo los medios económicos. Claro. A veces no hay ni siquiera para poder pagar ¿Sí? un pasaje de colectivo. Claro. No Saber tengo... que no están solas. Claro, o no tengo con quién dejar a mis hijos. Uh -huh. Entonces, entre ellas se va generando esta red de: ah, no buenísimo. importa, buenísimo. yo me quedo muy con importante. ellos vos andás, hacer la buenísimo. denuncia. Y vos, Marcio, desde tu lugar, ¿cómo has colaborado? Vos sos abogado. ¿verdad? Yo soy estudiante de Derecho. Estoy estudiante, estudiante de, derecho, de Derecho, muy próximo a recibirme. Muy bien. Trabajamos en red con el comisario. El Perfecto. comisario trabaja más que nada la, la órbita Ajá. penal. Sí. Yo trabajo lo que tiene que ver más con el derecho de la familia. Ajá. ¿Vas dando una mano a la va, chica con Las cualquier vamos asesorando. Duda. Lo que generalmente, eh, por ahí mis, mis futuros colegas, no sé si les va a agradar mucho esto que voy a decir, pero, <risa> pero la realidad es que no siempre hay posibilidad de pagar uh -huh. una, una uh -huh. consulta. El sistema gratuito de, de consulta o de asesoramiento uh -huh. jurídico está saturado, lamentablemente. Sí, claro, sí. Entonces, no, vos lo haces desde el corazón, a ver. Totalmente. Y, eh, y la idea es colaborar, evitarles ¿sí? que tengan que pagar una consulta. Entonces, <risa> desde ahí también es, es la colaboración y especialmente contenerlo. Creo que, como les decía recién, más de lo que uno dice es lo que se trae. Real sí, y me imagino, Olimpia, que desde que creaste este proyecto te has encontrado con un montón de casos eh, muy llamativos, ¿no? Con situaciones que vos decís no puede ser que esto esté pasando en mi barrio, con las mujeres que viven cerca mío. Eh, algo que te haya marcado puntualmente, que os digas que esta situación, sí, que, que no, es difícil, que duro. Cosas. Después de haber yo padecido eso, sí. Uno ve que pueden pasar muchas cosas peores uh -huh. todavía. Sí. Eh, hay una gama muy grande de todo lo que es violencia, de, sí. de mil maneras, de uh -huh. como ustedes dijeron antes. Eh, pero sí, eh, yo creo que una historia es cada vez más terrible que la otra. O sea, uh -huh. nunca se termina en la cadena de las historias. Y es por eso que esta charla entre amigas es para que empiecen a. A salir a flote y aunque sea una mujer que podamos ayudar, sí. aunque sea una, que se anime, que vaya que las otras bueno vayan trabajando de a poco. No salvamos una mujer, salvamos una familia. Claro no, sí. sin duda. Olimpi, ¿cuántas mujeres eh, tienen ahora? ¿Con cuántas están trabajando? ¿Cuántas han sumado? Más o no, menos y esto todavía no, no, no vamos en número. Esto uh -huh. recién comienza, hace poco. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ...se van sumando más cuando empezó, cuando hablamos de que hay un comisario... ...y un estudiante de abogacía que quieren ayudarlo. Claro. ...después de que las charlas que tenemos con ellos... Eh, ...las mujeres comentan... ...y se empiezan uh -huh. a, a, a... ...solas a decir y me pasó uh -huh. esto y yo quiero esta ayuda... ...qué bueno saber que... ...porque la desinformación es tan grande... Es ...y pasa sí, sí. ...muchas denuncias que nos ha pasado... ...este fin de semana tuvimos una reunión... ...en la que se hicieron un montón de denuncias... ...pero la parte que no era la, el lugar co que correspondía a la denuncia... Claro. ...era uh -huh. en otro lugar, era en el juzgado... ...entonces se hacen denuncias, se hacen denuncias... Uh -huh. ...terminan un femicidio pero no era la parte... Pero ...nadie le informó tampoco a la familia que no era ahí Está el ridenso. lugar... Uh -huh. Uh -huh. Muchas veces intentamos eso, personalizar. El día sábado anduvimos por uh -huh. ruedo del Medio en el uh -huh. departamento de Maipú y intentamos, íbamos con, por la calle caminando por el barrio sí. y, y nos íbamos encontrando con vecinos, uh -huh. la referente del barrio sabía a qué íbamos nosotros, uh -huh. entonces nos iba referenciando casos. Bien. Porque la realidad es que cuando no se puede decir públicamente que nosotros vamos a ir a hacer no, claro. esta conversación. No, Porque no, lamentablemente no, no. las personas, el agresor. Eh, le sí, impide. está alerta de la claro, seguridad. Está atento a que nadie sí, sí, sí. le dé información. Obvio, Entonces, obvio. íbamos caminando por, por el barrio <risas> y vamos charlando y entre charla y charla, entre que vamos de una cuadra a la otra, se nos acerca la persona, la, la asesoramos, la orientamos, uh -huh. le damos los contactos uh -huh. nuestros y seguimos. Entonces, esa personalización... Es lo que intentamos darle como wow. el, el toque No, me parece esto que estás contando Marcia Un sistema para que emiten eh, Los diferentes gobernantes, ¿no? Que cada municipio sí, claro tenga eh, un, un equipo Que se dedique a esto, porque ¿dónde está el Estado? O sea, tiene que, que venir Olimpia Que es una mujer que le ha tocado vivir esta situación A pensar... En el, el, el, el, el resto de las mujeres. Cuando tenemos un ministerio de género, cuando tenemos diferentes oficinas, me parece que es un modelo para imitar eso, lo que eso están se que Hay mujeres que a pesar de que lo que les pasó salgan y pueden comentarlo. Tenemos en el grupo sí. también mujeres que ya pasaron por esa situación. Uh -huh. Entonces, entre más mujeres se sumen a esto, mujeres comunes, porque son las comunes y bueno, sí, todos sí, sí. pasamos esta situación, que se animen a hablarlo. Y que se animan a ir juntando grupo, no es una temática, un formato que hay que vender, no. No, claro. Es juntarse a tomar un mate, unas dos, uh -huh. si saben. Eh, nosotros, nos bueno, utilizamos el boca a boca eh, como, como la mejor difusión. Uh -huh. Porque los poquitos, en las reuniones, hemos tenido hasta varones, uh -huh. varones, jo chicas jovencitas, que nos han expresado la, la gratitud de que se esté haciendo esto. Claro. O sea, no, no, no pasaba antes. Eh, eh, había, han habido promotoras de, de género y también, o si sea, esto no se ha hecho, uh -huh. es innovador. El, y se puede seguir haciendo. Tenemos Por eh desde, desde el, la parte de, de, de marcio, eh, que él asesora judicialmente uh -huh. a las personas. Uh -huh. Y te podrían haber más que pudieran hacerlo... Por supuesto. Yo entiendo que hoy las profesiones son para ganar dinero. Pero, sí, pero si pero cada, cada uno beta pone desde su lugar claro. y se toma un ratito a la semana en la vorágine de su rutina laboral puede ayudar muchísimas personas que, que y es lo mismo que pasa están con, en situación el con el comisario con el comisario también es claro. una parte innovadora porque no, no se ha visto un hombre que es policía uh -huh, y que, y que, que te vaya y te, no, va te asesore y te diga, "Sí, tenés que denunciar." Sí, chicos, No, esto está no tenés que eh, entonces eh, la vocación no es solo una o sea, una profesión, también es la vocación de cada uno. Sí, es la parte, humana, ¿no? la parte que, humana que cada uno tiene y más allá de, de su labor. Y ojalá sin más abogados, más, abogado, más policías siguieran este uh -huh. ejemplo de, por de ellos dos porque es muy importante para el proyecto. Y no tener miedo también creo que es fundamental sí. para todas las mujeres que están escuchando, no tener miedo porque por ahí está ese temor. <coughs> De la dependencia económica, de la familia, de qué dirán y no. O sea, está en riesgo la vida en muchas ocasiones. Entonces. Y se puede salir adelante. Y se puede salir, obvio se, que sí. Tenés el, el ejemplo de Olimpia acá, que está en la televisión contando uh -huh. sobre este proyecto. Y ella misma en primera persona eh, lo tuvo que vivir. Son muchísimas más mujeres las que salen adelante. Así que a animarse siempre. Eh, tenemos el número de teléfono en pantalla en este momento. Por si alguna quiere tomar nota, no mandárselo mujer, a alguna amiga. También. Bueno, los varones supuesto, se tienen también. que involucrar, sin mm. duda, con estas Porque problemáticas. que sufren violencia de género y la, si a las mujeres no da vergüenza, el varón es mucho peor sí. es eso, está bien que son hombres, menos en los casos minoría, obviamente, pero, pero, que hay que pero el varón claro. también tiene que, que aprender desde su lugar de varón, los privilegios que tiene eh, su, su posición de varón en la sociedad y cómo respetar a la mujer en el ámbito laboral en el ámbito familiar en tantos y miles la, la pero hay, hay varones que son viol, de víctimas de violencia uh, también, sí, también. solo que ellos no lo hablan, no lo dicen claro. sí, no, lo sufren. guardan más todavía Exactamente. ¿Sí? acá pero la clave vamos. creo que, que no es pensar en cosas extraordinarias que por ahí me parece que por ahí los errores de, del Estado que es el principal responsable uh. de acompañar esta realidad sí. eh, no, no hay que pensar cosas extraordinarias, uh -huh. me parece que hay que generar este efecto contagio, por eso también nosotros Queríamos y aceptamos esto de poder contarlo, porque sí, bueno, quizás las personas que nos están viendo en la casa dicen, bueno, yo siempre lamentablemente conocemos a alguien que ha sido sí. víctima de violencia. Sí, sí claro. Entonces decir, sí, al menos sé que estando cerca, invitándola a tomar mate para que pueda abrirse uh -huh. y no hay que ser psicólogo, abogado, policía. Es Entonces, estar, simplemente es estar. darle a conocer a esa persona que tiene todo este grupo bancándola. También la, sí. Por ejemplo, el trabajo de las asistentes sociales, si bien uno no quiere jugar y criticar a nadie, mm. pero por ahí un asistente social no, no solo puede ir y dar un bolsón de mercadería, por ahí es con, involucrarse, involucrarse un poquito, poquito más. más y sí. preguntar a veces una sonrisa, un cómo estás, ayuda, medio. claro, y, y preguntar cómo está, porque capaz que detrás de un bolsón de mercadería Ahí... una realidad muy, muy compleja. Y hay un pedido de ayuda. Sí, uh -huh. sí. ver, Olimpia, Marcio, la verdad que ha sido un placer eh, que puedan venir a contar este proyecto. Sí, claro. Mates entre amigas, ahí tenés el número de celu en pantalla. Quizás para vos que estás viviendo una situación complicada, quizás para una amiga, para un familiar que, que lo anda necesitando. Siempre es lindo saber que uno tiene gente con quien contar, más cuando se trata de una situación tan grave. Chicos, gracias. gracias por venir. Gracias, gracias a por a haber te. venido. Un muchas placer